entonces la película, es, eh, la película es la película es la película es la película en la que te metas es un juego mental en el que te metes en una película te metes en otra. la cabeza la mente son como más de qué estamos hablando <risa> estoy hablando de una cosa tú estás pensando en otra <risa> Sí. No, no estaba pensando en nada. Pero tampoco me estaba escuchando. Como estos tontita. A veces tengo que desconectarlo. Pero quítate la gafa para entenderme mejor. Quítate la vuelta para así me va a entender mejor. Porque si no estás subida en tu película de vendetta, a no se sabe quién a todos, vendeta, a todos, oh mira. vendetta vendeta, vendeta, los tontos. ¿Lo tonto? te parece tontos? No? sí, sí ¿no? <risa> ¿y qué dais? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? <risa> Pues, entonces, dices la gafa de Vendetta y entonces... Eh, eh, eh. Yo un día me di cuenta que la, la, la mente es una sala de multisimis. Entonces, tú eliges en qué película te metes. Entonces tú, por ejemplo, te podías estar metiendo en Vendetta. <risa> Has abierto la sala para la que quiero ver, quiero que me apetece. Me apetece ver Vendetta. Es verdad. verdad, es como cuando escuchas música. Vendetta meter Vendetta, salte de Vendetta. Te puedes meter otra, te puedes meter otra inmediatamente ¿sí? con, con, con, con, con, con una canción. ¿Sí? Te puedes sí. meter otra en un minuto. A lo mejor... Pero... Sí, Mira para el cielo Y así voy ensayando esto Que tengo que una me del bien <risa> escuchado la letra esta? No Está muy bien este, este es mi principal ritual de verano Lo recomiendo vivamente Volar Lo que se dice volar Volar, volar, volar yo vuelo, yo vuelo, le he metido yo para Yo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. Yo vuelo. Pero desde que salí, por el callejón. Desde que rompí todas las hojas de Dios. Si quieres estar Mira para el cielo. Te ha puesto otra vez la de Vendetta. <risa> <risa> Elige tú una canción. Elige una. A ver qué te sale. El rollo indio no te va, ¿eh? Es que este tiro te hace. ¿Es qué tienes el rollo indio? <risa> no, tienes que tiene ir de rollo. Es no sale mentira. Villa, cuando digas ya. Sus A ver. A ver, ¿No compraste en chino Sí, sí, 17 euros y digo, es eh, la mejor compra. Ah, bueno, esto puede ser una base para decir cosas. Como diosa de la marihuana, ¿qué quieres decir a los habitantes de Tontola? Tenemos que luchar. ¿Luchar? Sí. Luchar. Sí. Quítate la gafas de eso. Contra los menos precios. No, no. ¿Y cómo piensas? ¿Cómo piensas hacer eso? ¿Cómo piensas luchar contra los menos eso todavía no lo sé, pero no de una manera violenta. Una, ma una manera lacia y perejosa. <risa> pero de alguna manera sí. ¿Luchar contra qué? Contra los menosprecios, los menosprecios. y la violencia Yo estoy, ¿eh? y la maldad. <risa> Quítate la gama que te está rayando. Entonces, yo no estoy en contra de los menosprecios, yo estoy a favor de los menosprecios, porque menosprecios es, es gratis, todo es gratis. En Tontolán y en Batu, todo es gratis. Como por ejemplo, el agua <risas> Bebida con happy ending. ¿Qué? Bebida con happy ending. No, no sé, bueno eso lo dices tú. Voy a, voy a creerlo. <risas> no, ojalá sea cierto. <risas> Entonces... <risas> Ay, qué estás hablando, si está... no sé qué. No te pongas la vendeta también. <risas> Pero hoy es creo que llega el momento de la visa foto. Así que te pedimos la conexión.